hey parceros que se dicen bien o no bueno hoy les vengo a contar cómo y dónde deben rentar carros en miami porque aquí si ustedes en el sur de la florida sin carro muy difícil moverse aprovechar para montar la cámara en este tripodito que me compré entonces vamos a estrenar mientras tanto entonces no olviden vayan suscríbanse no sean malitos denles me gusta a los videos y vamos a eh, Voy a contarles eh, cómo es mi experiencia aquí alquilando carros en, en el sur de la Florida. Entonces, la intro. Ya les cuento. Ustedes cuando vienen a rentar aquí carro al sur de la Florida, ustedes tienen muchas opciones. Ustedes busquen por el aeropuerto. Entonces, si vienen al aeropuerto de Miami, busquen en el rental car del aeropuerto de Miami. ¿Qué empresas hay? El de Fort Lauderdale, porque a veces sale más barato rentar el carro del aeropuerto de Fort Lauderdale. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Agarran el tren que les mostré en un video anterior, les cobra 5 dólares y van hasta el, otro, hasta el otro Rental Car o le piden el favor a un amigo que los recoja y los lleve. Ey, no. Oiga, está el aeropuerto de Miami. Oiga, hace unos meses subí un video al canal de YouTube. Vayan, véanlo. De cómo salir barato el aeropuerto de Miami, ¿sí? Y una vez es, ustedes vienen aquí al True Rent, ¿sí? Yo he cogido ese Y ustedes me pueden llegar por 5 dólares el Roundtrip round Trip por 5 dólares. Que se es este en la cámara, ahí por 5 dólares y puedes ir al aeropuerto de mañana, porque pues a veces rentar carro es 200, 300, 400 dólares, depende de la temporada. Entonces, por 5 dólares puedes salir en ese, en el True Rail, que ese es el, como un tren que va hacia el norte, puede ir hasta más arriba de Forlodar de hasta Palm Beach y allá atrás. Si van para el centro de Miami y compran el ticket y les reciben cash, si van a pagar en dólares ¿sí? o tarjeta, también les reciben. Eh, si vienen, por ejemplo, los que parcelas que vienen de Colombia, tienen que hacer tarjeta internacional para que les pase. Y ahí se si salen del aeropuerto 2 dólares y medio. Y pues, si cogen este, si cogen el True 5 dólares. Abajo les dejo el link del video que hice eh, de cómo salir de aquí barato del aeropuerto de Miami. Y acá ya no lo ven saliendo de la terminal de. Del, del Rental Card, del Rental Card Center, y en todas las empresas que hay de, de renta para que continúe: Hertz, Six, Royal Family, Advantage, Coins, Dollar. Este es barato, este está es barato, pero es donde estos. Avis y Budget son lo mismo, pero Budget es más barato a veces y Payless también es el de Avis. Y está Alamo, que sale barato, National Enterprise. Si en todas las empresas de. Renta. Y yo comienzo a cotizar una por una ¿Qué pasa? Que por ejemplo, hay veces eh, Les pongo un ejemplo Esta vez que vine eh, A mi Hertz me cobraba como 400 dólares Por usar un carro tres días Entonces, ¿qué pasó? Yo me metí a Budget y me salió un cupón de 35% De descuentos y pagaba poder adelantado Entonces, en los mismos días Este vehículo me lo rentaron por 181 dólares Entonces, venga, se los muestro Que es este Toyota Camry. Y eh, me salió por 181 dólares más el impuesto, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ir y buscar pues, eh, el tipo de vehículo porque tam también he rentado camionetas y entre más días ustedes lo renten, mejor es la tarifa. Por ejemplo, yo he rentado un carro. Aquí por 20 días y me ha salido casi que por la misma tarifa. Es eh, yo, renté una vez un carro y manejé de aquí hasta Nueva York y de ahí vuelta. Y me eso costó 20 días, 450 dólares largos en Hertz, que es la más de, de, las, de las más fresoras, por decirlo así, de las más pupis Siempre busquen y traten. Yo siempre trato de buscar en Hertz primero porque tienen muy buenos precios y Hertz les da a ustedes carro del año con muy poquito millaje. Eh, ¿sí ¿Me entienden? Cuando uno renta con mujeres, casi todas las, toda la flota de carros de ellos está asegurada. Y esa es otra cosa, ustedes les venden un poco de seguros. Ustedes cuando voy a intentar mostrándoles las páginas, cómo les van haciendo la cotización, y ustedes cada vez que cogen un seguro, les va subiendo. Y es con, cada seguro, ese de seguro lo cobran diario. Una cosa importante, si ustedes viajan con bebés... Ahí sí tienen que, como dirían en México, a huevo, a fuerza rentar la silla para la parte de atrás porque aquí es obligatorio llevar el bebé en una silla de esas en la parte de atrás. Hace unos meses hicimos un video con Andrea, con una amiga y ustedes también tienen la opción de rentar con, hay dos aplicaciones, hagan de cuenta tipo Airbnb, pero son para rentar carro. Entonces está una que se llama Turo, que fue con la que hicimos eh, con Andrea el video pasado. Ustedes bajan la aplicación, restan su tarjeta de crédito y rentan el carro ahí. Y hay una nueva que se llama Hired Car, esa también es para rentar el vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la, depende de las tarifas, ¿no? Entonces, eh, en ese mes si yo rentaba por ahí, eh, me estaba saliendo a $46 dólares el día. Y por ejemplo, si lo renté por agencia, me salió 41 dólares el día. Si ustedes lo, lo, lo traen prepagado, miren, cuando ustedes lleguen a los counters van a tratar de meterles más seguros y más cosas. Miren, yo normalmente les digo, no, yo ya pagué la tarifa que estaba que me dio la página con las cosas que yo quería. Porque los de las vitrinas son vendedores y entre más le metan a ustedes cosas, pues va a haber problema. Por ejemplo, dicen, no, es que usted tiene que rentarla con una agencia. No es cierto, no puede rentar el carro directamente. Cuando lleguen acá, sí necesitan tener una licencia de conducción puede ser de Colombia, el país donde vengan vigente, ojo, y la tarjeta de crédito con que reservaron y pagaron el carro. Eso lo piden a fuerza, o sea, eso es lo que tienen que presentar ustedes. Y el carro normalmente se lo entregan uno lleno de combustible. Cuando ustedes van a devolver el carro, tienen que llevarlo eh, con el tanque lleno, porque si no, si llegan allá, si con el tanque vacío les cobran una multa de 70 dólares. Entonces traten de llenarlo y por ejemplo yo me muevo mucho hacia el norte, más arriba de Miami, entonces la gasolina es más barata. A época de este video la gasolina aquí arriba está en 3.55, por allá abajo cerca del aeropuerto de Miami está en 3.70, 3.60, está más cara. ¿no? Entonces yo trato de llenarlo por aquí arriba, manejo muy cuidadoso, despacio, sin meterle mucho la pata y así llego con el tanque lleno hasta el aeropuerto y ya. Oiga, parceros, para que el viaje no se les vuelva una pesadilla... Entonces consejos adicionales, cuando retiren el carro donde lo renten, tómenle fotos, más si tiene rayones, revisen si no tiene eh, llanta de repuesto, eh, cualquier golpe que tengan, tómenle foto porque como con la foto queda la metadata y saben a la fecha y la hora de que hora lo sacaron, hay que haber registrado que cuando ustedes lo sacaron ya tenía eh, esas novedades, entonces ojo ahí. Otra cosa, cuando manejen aquí en la Florida tienen que tener en cuenta que en todas las zonas, ahí donde dice town, town Away o algo así, eso quiere decir que son parqueados privados y no pueden parquear ahí. Entonces, si dejan el carro ahí eh, o al lado de un hidrante, viene la grúa y se los lleva y creo que les cobra como 200, 250 dólares por devolverles el carro. Entonces, va a el ticket. Entonces, pilas. Y otro consejo que es traigan una tarjeta de crédito internacional que puedan hacer compras que la dejen usar eh, internacionalmente. Porque si ustedes vienen a la playa, todos los parqueaderos de la playa toca pagar, depende de donde vayan, ¿no? por ejemplo, entre más popular sea la playa, entonces vale más pues si ustedes van a South Beach vale como 4 dólares la hora, si van más al norte, por ejemplo, a mí me gusta venir mucho hacia el norte porque los parqueaderos si están más desocupados, entonces la hora vale 2 dólares, pueden agregar de a media hora, a 15 minutos ya les digo, eso varía, depende de la playa donde vayan, les cobra la tarifa, pero... Hagan de cuenta que la más cara es $4.50 eh, la hora. Pues ya dos horas valen $8 y tal. Siempre que vengan a parquear a la playa, les van a cobrar. Después de... Antes y después de que parqueen, tienen como 15 minuticos, 10 minuticos para irse. Entonces ahí tiene uno como esa gavela. Miren lo que les estaba diciendo. Ustedes aquí estoy en un parqueadero de playa. Miren, ustedes tienen que venir, por ejemplo, ahora en muchos de estos parqueaderos toca pagar a través de una aplicación y, por ejemplo, esa especialmente, esa no funciona con, por ejemplo, con celulares de Latinoamérica, no funciona. Entonces toca estar muy pendiente de que no venga el, viene un señor en un cochecito y si ven que el carro no ha pagado, manda a la grúa que lo recojan. El roaming de Colombia sí no se los aconsejo porque es carísimo y remal. mal. Entonces, pero, por ejemplo, en México tienen muy buenos eh, eh, planes con roaming que cubren México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, por ejemplo, si vienen de México y vienen a hacer esto, con el roaming les va a funcionar muy bien. Muchas veces cuando ustedes suscriben el correo les dan un cupón de descuento, entonces aplíquenlo. Si ustedes pagan por anticipado les dan descuento entonces eh, cualquier 20, 30 dólares pues es, es importante, una ahí importante. No olviden devolver el carro lleno de combustible. Aquí no es difícil manejar, acá es fácil, o sea las calles son... o van hacia el norte, o van hacia el sur, van del este al oeste, pero sí es importante que traigan celular con datos. Eh, pueden comprar un SIM que no vale mucho, vale 20 dólares y tienen yo no sé cuántos gigas, es importante porque se van a perder. Porque acá hay un problema que todas las calles son muy parecidas, todo es igual, entonces mejor andar. Además que cualquier, ustedes se pasan de una salida, digamos, ustedes aquí uno maneja por la I-95, que es la más conocida, y uno se pasa una salida por donde se tenía que bajar, toca seguir hasta la siguiente salida y devolverse, y más o menos ustedes pierden unos 20 minutos. Entonces, traigan datos, traigan datos para el Google Maps, eso es básico. Eh, entonces eh, devolver el carro lleno de combustible tener datos para el Google Maps siempre que vayan a hacer planeen las rutas siempre si ustedes van a ir a Walmart si van a ir a, si van a ir a la playa si van a ir a los Everglades si van a ir a todo planeen la ruta y súbanle al Google Maps porque eso les va a ahorrar muchísimo tiempo y ya les dije es que acá pasarse o perderse son 20, 20 minutos media hora que uno pierde acá el tiempo se pasa muy rápido acá las horas van a toda bueno, parceros, espero que les haya gustado el video. Eh, pues ya saben, ¿no? Pueden buscar en todas las empresas de renta de carros que hay en el aeropuerto. Siempre buscan el aeropuerto, antes lleguen, busquen en todas. Coticen en todas y también coticen en Turo y en Hire Cars. De todas formas, voy a volver a poner el Instagram del Rental Cars FL, que es el de Andrea, que pues no sé si ya tendrá los carros disponibles, pero pues ahí se les dejo el Instagram. Y pongan, pregúnten, pregúntenme todo lo que quieran. Yo llevo más de 10 años eh, viniendo, porque acá tengo que venir a visitar clientes. Llevo más de 10 años de experiencia rentando carros. Me ha pasado de todo. Eh, me he estrellado. Pues no estrelladas duras afortunadamente, pero sí he dañado el carro. Eh, por ejemplo, en esta me pinché. O sea, el carro se le ponchó la llanta. Flat tire como le dicen acá. Y acá no es como en Colombia que uno va a cualquier desmonta llanta y es no, Acá la, la cosa es diferente. De hecho, el carro estaba sin repuesto. Eh, entonces eh, para que tengan en cuenta eso traigan seguros tanto de viaje, de salud como traten de rentar el carro con una tarjeta que tenga seguros de renta de carro eso es súper importante porque acá es fácil manejar pero tener un accidente también es muy fácil entonces pilas ahí eh, qué más les iba a decir a ah, ver, bueno, pregúntenme pregunten, todo lo que quieran como les decía, me han pasado muchas cosas acá rentando vehículos, he rentado en todas yo la que más rento es en Hertz, por lo que les decía los carros son nuevos, son limpios tienen poquitos... ¿Para mí? ¿Puedes tomar una foto? ¿Hay una foto para mí? Oh, para usted Sí que necesitas ayuda o algo? ¿No? Estoy haciendo un video para YouTube. Nice, bien! ¡Es Thank you. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vino un señor a decirme que sí me ha ayudado pero aquí la gente es muy amable eh, bueno, parceros, eso era lo que les quería contar, si tienen dudas, pregunten lo que quieran, como les dije, yo por trabajo, yo llevo mucho tiempo viniendo acá, les he probado en Álamo, he probado en Bolle, he probado bueno, casi todas. Eh, acá el servicio es bueno, acá el servicio de cliente es muy bueno, los carros son buenos, pero los de Hertz son como los más limpios, los que tienen menos millas son del año, ya hay muchos carros eléctricos para rentar, pero pues todavía sigue siendo un poquito costoso, un 10% 20% más que un carro de gasolina al el carro eléctrico, entonces para que tengan en cuenta eso ¿Me pueden rentar Tesla? si ya me van a preguntar que si quieren rentar Tesla si ¿sí pueden rentar Tesla, ya lo pueden rentar Sí lo que les decía que Tesla ya se puede rentar porque ya, ya hay bastante, ya tienen bastante Tesla yo creo que en la calle ya hay muchísimo Tesla hay un Kia eléctrico bueno ustedes pueden rentar mil o sea, esa cantidad de combustión Miren, Tesla, no sé qué me va este cargo. Amigo, esto es perfectísimo. Vengas, les puedo grabar. Yo les grabo en un momento acá. No les heces. Ustedes tienen billetera amplia que me voy a hacer papel de venta. BEMES. MERCHES. BEME. BEME. Aquí conectar que tienen esos de se coloca. Está la línea UF. Una cosa que se me olvidaba: miren, si ya conocen acá, pues ya se sabrás manejar. Si no, miren, acá hay autopistas que son de pago y hay unas que son gratis. Y por ejemplo, para llegar al aeropuerto, casi, o sea, toca hacer muy, conocerse muy bien las salidas y todo para poder llegar al aeropuerto de Miami sin pasar por autopistas de pago. Entonces acá le venden algo que se llama el Son Pass. Entonces, si son muy expertos y atrevidos, por ejemplo, yo a veces digo, no, no, me den Son Pass y yo me la juego y manejo solamente por, por calles y por el I-95 que es gratis y por la 5.95. Pero si yo tengo que hacer muchas cosas, tengo muchas reuniones, yo necesito, por ejemplo, Hertz, ya incluye eso, ya incluye el Son Pass. Y entonces, o un peaje, no es como en Colombia que vale como... 12 mil pesos, que serían que como 3 dólares, no, acá un peaje vale 25 centavos de dólar, imagínense, y uno anda a andando 70 millos por hora, pero entonces para que lo tengan en cuenta, muchas veces cuando lleguen al counter y si no son muy expertos, o por ejemplo se van a ir hasta Orlando por el Thor que es una avenida que lo lleva uno de aquí a Miami, Orlando, pían el Zompas, es súper importante, para que no después, ¿no? porque después les cargan como 10 dólares de multa, y, ¿no, se, no se imaginan acá las empresas de rentas de vehículos, cómo son, de meter cargos y cargos y cargos y cobrar, entonces para que lo tengan en cuenta y se cuiden de eso, entonces metan el sound pass sí. y con eso no tienen ese lío, ellos le preguntan en el counter, usted quiere ponerle el sound pass y uno dice no y listo, bueno ya, mucha información brothers gracias por vernos, nos vemos en el próximo video, no olviden suscríbanse si tienen preguntas pónganlas abajo, nos vemos en el otro video, chao